A BSS Sevilla, está en el, en el Centro de Recursos para Aprendizaje y la Investigación de BSS Sevilla, que es un centro en el que se combina la docencia y también eh, la, la biblioteca. Antes de empezar, y por imperativo legal, os tengo que pedir permiso porque se está grabando eh, esta sesión, este encuentro de educación ambiental, se está grabando en directo. estáis saliendo en el canal de televisión estábamos saliendo en el canal de televisión de la Universidad de Sevilla y tenemos un canal del Cray Antonio Ulloa. Entonces, la, la, la cuestión es que para poderos grabar, porque sois menores, hace falta vuestra autorización. Porque si nadie eh, se levanta es porque nos da la autorización para poderlo grabar, aunque parezca que no, es un trámite que tenemos con que cumplir. Cuando se grabe, este, esto se está emitiendo ahora mismo en streaming, Lo está viendo todo el mundo que se conecte con el canal, en todo el mundo. Después se va a hacer una edición de este vídeo y ahí los rostros que aparezcan vuestros ya ap aparecerán pixelados, y aparecerán anonitados. Ah, no, pero para poderlo grabar ahora, en este momento en streaming, os hace falta vuestra autorización. Bueno, eh, vamos a empezar con, con este, una nueva sesión del de bicicletero. No sé si os habéis dado cuenta que estamos en medio de un bicicletero. Este sitio era el antiguo bicicletero del de, campus de la Mercedes y se utilizó parte de este solar para hacer el CRY y parte se ha mantenido como bicicletero y estamos utilizándolo en una sección que tenemos dentro de lo que es la actividad del CRAI para llevar a cabo actividades de difusión científica y cultural. Hoy vamos a hacer un encuentro de educación ambiental, que lo hemos organizado con la Diputación de Sevilla, que ese es el motivo por el que estáis aquí, que sois alumnos ¿no? de, de Lizpalín y de Vinci, Bienvenidos y muchas gracias a los profesores por contar con, con esta actividad. Y la idea es concienciar de un tema que es un tema de enorme actualidad. El año pasado el año internacional de la ONU de la lucha contra el plástico y lo que se trata es de concienciar, de hacer un uso racional del plástico. Lo mejor, lo más sostenible es no consumir, lo más ecologista es el no consumo, aunque también tenemos que ser conscientes de que hay que utilizarlo y ese uso tiene es que ser un uso sostenible para intentar que se pueda después volver a utilizar ese plástico. Bueno, eh, quiero también deciros que vamos a eh, no, Hemos preparado una pequeña eh, de desayuno, que supongo que hambrientos, eh, libre de plástico. Vamos a intentar organizarlo de forma que no sea una especie de tumulto. Eh, entonces, Pepa os va a ir dirigiendo por filas para que vayáis cogiéndolo Tenemos también la intención, antes de empezar este encuentro, de enseñaros también nuestras instalaciones. Son cuatro plantas y no vamos a ver las cuatro plantas. Pero sí si queremos que veáis, en primer lugar, que el fondo, no sé si habéis visto el hall, hay una serie de, de obras de arte que han hecho un grupo de estudios también de la provincia de Sevilla, se llamado El modo arte contra el plástico. Habéis visto que esos muñecos que están ahí de plástico, los modelos son eh, alumnos como vosotros, que se metieron dentro, nos pusieron de un de plástico, los que lo cortaron y lo volvieron a pegar. Por eso se simboliza que somos lo que comemos. O sea, si comemos plástico, acabaremos como esos muñecos. ¿no? Hay que concienciarse de que tenemos que hacer un uso sostenible del plástico. Una serie de. Esas cortinas que están ahí, que están hechas con los culos de las botellas de pasto. Están de color y realmente pues son hasta muy bonitas. ¿no? O sea, que cualquiera hay que pintar una por una, cortarla, cortarla, cortarla desplacer un agujero, y saltarla, tienen un trabajo bastante, bastante curioso. Bueno, pues la idea es que en un, en un breve tiempo, en un periodo corto de tiempo, os enseñemos la exposición que está Azucena, que es profesora del instituto. Pepe Ruiz Vela, de, de Villa Verde del Río, que es una de las, eh, de las eh, digamos, de las creadoras de, de arte, que va a explicar cuál es el proceso que han seguido, que vosotros lo podéis hacer perfectamente en vuestra clase. Y después vamos a enseñar también la primera planta, donde se encuentra una sala de la librería, de la biblioteca, y después la sala de trabajo, que son una sala de trabajo donde los alumnos lo que hacen es que trabajan en conjunto para poder llevar a cabo su trabajo y para poder prepararse la asignatura. Bueno, la idea de esta jornada, y ya como estoy terminando, es que nos concienciemos en un uso sostenible del planeta. Y utilizar el plástico como lo estamos utilizando no solamente es insolidario con las generaciones que estamos viviendo ahora, porque estamos contaminando el planeta, sino también con las generaciones futuras. Porque el plástico, como sabéis, procede del petróleo. Y el petróleo, más tarde o más temprano, se va a ir acabando. acabar. Es un recurso que es finito. Tenemos que apostar por una economía que sea estructural que los utilice, se pueda utilizar y sobre todo apostar por el uso más sostenible posible, que es reducir el uso del tráfico. Un poco ese es el leitmotiv, ese es el objetivo que perseguimos con esta jornada. Pues ahora ya le cedo la palabra, a la, la, el bastón a Pepa, que os va a ir dirigiendo. La idea es que en unos 20 minutos toméis el desayuno, veáis el hall, la exposición, subáis arriba y veáis nuestras instalaciones para que a las once y media ya la profesora Montaña Durán pues pueda explicar un poquito algo de lo que En eh, dos sesiones, en la primera vamos a llevar a la profesora Montaña Durán barrante que es profesora de eh, tecnologías de los alimentos, especializada en los alimentos, nos va a explicar la, la cadena alimentaria, cómo se puede pasar desde lo que es el plástico retiramos, cómo puede llegar hasta nuestro estómago, cómo nos puede después afectar el organismo. Bueno, voy a, eh, a, a, a tener este eh, que se trata de. de una de las claves de la educación ambiental es que el conocimiento no se puede saber lo que es sostenible y lo que es ambiental si no tenemos una base científica. La idea es que sepáis, que comprendamos, que es una, es una cadena, es una cadena y todo lo que hacemos tiene que ser Suele decir, hay una serie que para las funciones, para las nuevas, existen en el entorno. Esa es que queremos que esta formada. En primer lugar, quiero dar a los y, sobre todo, a la defensa que se ha que para que tengan aquí. Esa la eh, muy buenas tardes ya casi eh, A ver, vamos a intentar que cojáis un concepto muy claro sobre qué hacemos que no hacemos con el plástico Está claro lo de reciclar, reutilizar y todo lo demás Pero con todo aquello que no hacemos con el plástico ¿Qué es lo que pasa? ¿Vale? Es de lo que vamos a ir hablando En resumen, ¿qué queremos comer? Queremos comer plástico para mantenernos sanos, queremos saber que no lo comemos o que si se come tiene unas determinadas condiciones. Todo eso es lo que ya está estudiado en parte. Lo vamos a ir analizando. Como sé que ya habéis dado el método científico, ¿verdad que sí? ¿Sí? O a otra vez vamos a hablar del método científico. ¿vale? Primero observamos la realidad, un datos sobre lo que hay que es lo que se ha encontrado ya. Después hay que deducir sobre esos datos que podemos concluir. Hay una hipótesis, nos afectan, no nos afectan, y hay investigadores que ya tienen datos sobre lo que ocurre en determinados animales. Eso lo vamos a ver y luego al final pues acabamos ya pues concluyendo una posible teoría de qué puede llegar a pasar en el futuro, será vuestro futuro. ¿Vale? Eh, seguimos con el método científico, ¿de acuerdo? Vamos a ver los datos que hay. Sabéis eh, de sobra, ¿no? Está en las redes sociales. No digo que ya veáis la tele o programas documentales o no. Está en las redes sociales, ¿vale? Temas relacionados con eh, aquí veis simplemente meter un carro en el Mediterráneo y sale el frasco en estas condiciones. Estos son lentillas. La gente tira las lentillas por el cuarto de baño, por el váter. ¿Vosotros lo hacéis? ¡No! No se pueden tirar. Habéis oído el problema... ...el problema con eh, las lentillas igual las cañitas de los tetrabris de zumo. Por eso ya vamos a pequeños plásticos. Todavía no son los microplásticos. Aquí tenéis distintas formas de encontrar el plástico cada vez más pequeño, degradado. Esa era una noticia en, en los Pirineos. La población más cercana estaba a 90 kilómetros. Y sin embargo, unos investigadores franceses encontraron plástico en la nieve, trocitos de plástico. Si eso estaba ahí, a 90 kilómetros de ningún sitio, ¿aquí qué es lo que tenemos? ¿Vale? Todo, todo. Eh, aquí veis una Game Boy, ¿vale? Ya, ya no coge la Game Boy, Mucho vale. la, la última noticia, la última noticia, si la habéis visto, a ver, habéis llegado a ver temas de que, eh, se ha encontrado en fondos marinos, en las costas de Italia, en Francia tiene profundidades de 500 metros y hasta de 2000 metros y se encuentran lavadoras perfectas, enteras Podríamos ir a, a, a, a coger las coches eh, y luego ya pues de ahí en adelante eso está ya en los mares eso que se haya visto ¿vale? estamos con el método científico Hoy estoy dando datos de lo que sí se ha visto eso no implica todo lo que todavía no se sabe que no se ha encontrado. esto según parece van a ser las rocas de la playa del futuro os lo puesto más grande que he podido aquí tenéis trocitos de plástico, esto sale esto, de, de playas de Hawái con lo paradisíaco y lo turístico que es aquello Entonces que viene a ser de que a una hoguera y donde antes había pues, carbonato, las la sales minerales típicas de la playa, ahora como hay restos de plástico por el calor de sombrera, se comprimen y te llegan a formar con todo lo que encuentren roquitas, piedrecitas. Esas van a ser nuestra playa del futuro. Ya están ahí. Vale. Entonces, esto no lo vais a ver, os libráis. Ahora son tablas y tablas sobre artículos científicos. ¿Sí? Y si no, no, te enteras y tú tienes que dejar de ensuciar. y dejar de tirar el plástico, ¿vale? Os voy a contar datos de lo que hay en las playas cuando bañéis este verano ¿vale? Da oh. igual, está en la nieve, está en la sierra ya lo habéis visto fijaros esto es en alimentos perdón, la primera tabla, coméis miel azúcar sal ya se han encontrado plásticos pequeñitos de las mismas características que la sal de las mismas características que el plástico no lo vemos lo echas en la leche todavía si es un líquido transparente eso lo puedes llegar a ver porque se te queda al fondo o está flotando lo ves raro pero un vaso de leche con colacao eso no lo ves mueves y va para adentro si estás guisando y echas sal con microplásticos pues se, mete, se mezcla con tu carne, con tu verdurita y tal y te la acabas comiendo ¿vale? y estos son... Eh, que no estamos hablando de China. <risa> ahora, ¿vale? hay datos, la, eh, los datos de miel son de aquí de España los de la sal también tenemos sal marina, Presumimos mucho de nuestra sal marina tenemos costa y resulta que con esa sal marina tan sana porque no es cloruro de sodio, lo sabéis, ¿no? La sal, cloruro de sodio. Pues la marina es mucho mejor porque tiene determinados minerales. Pues también tiene plásticos, microplásticos. Así que aquí lo veis, todo. Es una recopilación de artículos, son de 2018, 2017. Esto es lo que hay. Insisto, estamos en la etapa de observación del método científico. Esto es lo que se ha observado. No significa que no haya mucho más. De esto hay datos, de otras cosas no se sabe. Aquí hay datos de eh, en microplásticos en mares, hay de todo el continente, distintos tipos de tamaño, qué es lo que se ha encontrado, todo se sabe ya en cuanto a estos datos. ¿Vale? Artículo del 2011 2012, más o menos desde que nacisteis nosotros, se empezó un poco la preocupación por el plástico Desde los, el año 2000, hay algún artículo perdido por 1980 y algo, pero desde que nacisteis empezó el tema. Pero no va a mejorar, como es lo que pretendo enseñaros. Desde que nacisteis tenemos plástico, se usan todo. No vamos a prescindir del plástico, que lo sepáis. Se está pidiendo reducirlo, pero los aviones tienen plástico. En la lavadora hay plástico, en el coche hay plástico, en nuestra ropa hay plástico, en nuestras cremas, en nuestro todos los utensilios, casi todos los utensilios, en alimentos, los envases, se usa el plástico. ¿Por qué se usa el plástico? ¿Sabéis en qué consiste el plástico? Químicamente, una molécula química se repite muchas veces. Y tengo un polímero. Luego lo hago otra vez, lo hago otra vez, tengo todo un conjunto de polímeros, lo junto y ya tengo el plástico. Entonces, es muy fácil de sacar, facilísimo. Y barato, muy barato. Es un material que creamos, no le pasa como los metales, que se van a agotar. No le pasa como el petróleo, que se va a agotar, sino que lo fabricamos nosotros cuando tenemos. Pero no hay que tirarlo, esa es la cuestión. Lo fabricamos y los tenemos que volver a reutilizar, pero está en todo sitio. Estáis sentados sobre plástico, ¿vale? Está todo sitio. Entonces, eh, ¿qué pasa con ese plástico que tenemos aquí? Esto, a nivel eh, industrial, social, los núcleos rurales, urbanos, ese macroplástico por acción, eso sí, son moléculas químicas, entonces pueden ser, digamos, fácilmente atacables, se atacan por el sol, se atacan por la luz, la radiación, por el oxígeno que hay en el ambiente, por agresiones físicas, entonces ese plástico cada vez es más pequeñito, pasa al medio marino, veis o aquí, a través de la playa, y es asimilado a lo largo de toda la cadena trófica. ¿Sabéis las cadenas tróficas? Todo ese orden de un animalito, el, pesqueo, el pescado más grande, se come al pescado chico, el otro al otro, el otro al otro, el otro al otro. Pues en todos ellos llegamos a encontrar plástico, microplástico. Son los datos que hay, ¿vale? Seguimos en el periodo de observación de lo que hay. Eh, aquí, como veis, en los corales, está afectado, entonces, ¿Qué pasa si el fitoplasto, el zooplasto, si eso, ellos se, se infectan, se contaminan de plástico, ¿a dónde van? Y peor. Ahora hay dos tipos de plástico. El plástico en sí, como habéis visto, estáis sentados sobre el plástico, es inerte, no os pica el cuerpo, ¿no? Está bien, no tenéis. El, el plástico es una maravilla también por esa cualidad. Es inerte, él no afecta. Pero. ...es muy poroso... ...y cuanto más destrozado esté... ...más poroso es... ...tiene muchos huequitos... ...en donde... ...llega a... ...incorporarse... ...contaminantes que hay por... ...todos lados... ...en el ambiente... ...en las aguas... ...en la tierra... ...en todos sitios... ...se meten dentro del plástico... ...entonces qué pasa si ahora ese plástico... ...se lo traga... ...la tortuga... ...o no... ...depende de el contaminante que tenga esa, ese plástico. Lo que sí está cierto es que contaminante se llama a todo aquello que está donde no tiene que estar. Ese es el concepto de un contaminante. Si está donde tiene que estar, no pasa nada. Pero si está donde no tiene que estar, ya la está liando. Entonces, ¿hasta qué punto llegan a afectarse los animales? Eh, como veis aquí, pues la tortuga eh, baja a los sedimentos, entonces también animales pequeñitos se lo comen, el zooplasto y luego pues aves marinas. Y de ahí ya esas fotos que hay por, por la web, ¿no? por las redes, sobre animales muertos que luego Vicky pues lo va a mostrar con el estómago lleno absolutamente de todo. Aquí tenemos lo siguiente, esto, que es una pena, eso, eso decía el fotógrafo de esta foto eh, el caballito de mar esto es en aguas de Indonesia esos parajes, ¿no? tan más que tan maravillosos aguas transparentes pero con esto, el caballito de mar pues se agarra a las algas para que no lo lleve la corriente pues aquí está agarrado a un bastoncito pues qué bien, ¿no? le sirve para algo, ¿no? tiene una utilidad aparentemente pero este eh, microorganismos o sea, el, el, lo que es el caballito de mar en esa cadena trófica vamos al plácton citoplaston, el zooplácton y llegamos incluso a bacterias y virus, es lo más pequeño que podemos llegar a encontrar en el reino esta gente, las bacterias los virus, vosotros sabéis que está lleno de bacterias por dentro, ¿no? sabéis el tema ese de que tenemos más bacterias que células en nuestro cuerpo en los mares es inmenso lo que hay ahí es una barbaridad y ellas no, no lo... comen el plástico ya son tan pequeñas que el microplástico no se puede incorporar en su organismo entonces, ¿qué pasa? esto lo pongo porque hay el concepto de que, a ver, que el plástico flota, que no pasa nada que vamos, lo quitamos de la superficie, y se retira y ya está ¿habéis visto esas islas? son auténticas islas que hay por los distintos océanos flotando, están flotando se contabiliza como que es el plástico que hay tirado pues es mentira es otro dato que se está encontrando hay una barbaridad de plástico en los fondos este plástico está totalmente colonizado por bacterias eso le hace que coja peso y caiga aparte bueno, por su forma ha entrado agua y también cae las bacterias siguen degradándolo y sabéis qué pasa con una tortuga que viene pasa por encima de la botella y huele huele a descomposición huele a esto puede ser un animalito medio muerto me lo puedo comer porque huele por culpa o gracias a esas bacterias que están encima colorizando pero no lo degrada entonces lo ingiere los animales marinos según parece eso los, los biólogos son los que saben yo soy química pero efectivamente eh, se orientan más por el olfato que por la vista entonces no son tontos es que para ellos es lógico, están moliendo un alimento típico en ellos. Entonces lo ingieren y se lo comen. Y luego, aparte, es otra historia paralela, a mí me gusta eh, verlo. Hay un estudio hecho sobre bacterias y virus, microorganismos en todo el globo terráqueo. ¿Vale? Esos son puntos donde se ha analizado en todos los mares. Eh, se hace eh, un estudio que lleva a que tenemos un comportamiento animal de manera que hay más animales en las zonas templadas y medias animales grandes y pequeñitos y en los polos es esta gráfica de aquí no lo veis, yo os lo explico esta de aquí son los macroanimales, animales animales grandecillos entonces en el polo, en, la, en, la, en el ecuador las zonas templadas donde mejor se está hay más animales en los polos hay menos esta azul es la de los microorganismos, bacterias y virus. Y se ha encontrado y no se sabe por qué, con esos estudios que habéis visto que son muy serios, porque es recorrerse mares enteros y analizar todo. Entonces, hay más microorganismos en el Polo Norte que en el Polo Sur, y más incluso casi que en el Ecuador, que en las zonas templadas. ¿Qué, hace ¿Qué hacen ahí esos microorganismos? ¿Por qué abundan en esa zona? ¿Y cómo se verán afectados? por esta cantidad de plástico que como veis va poblando todo, los sedimentos, eh, el plástico por supuesto aguanta el frío tranquilamente, o sea que se va a llegar por corrientes marinas al polo norte tranquilamente. Entonces, pues, ¿qué pasa con eso? Ya habéis visto cómo se colonizan y luego eh, de esta cantidad de microorganismos, veis aquí toda esta parte, que es un 90 y pico por ciento, no se conoce qué son qué tipo de microorganismos son. No, no se les había previsto antes, no se les había estudiado, no se sabía de dónde vienen. Solamente esta pequeña porción sí se sabe que son eucariotas, otro tipo de bacterias, arqueas y demás. Lo demás no se sabe. ¿Qué hace ahí? Entonces, si tenemos microorganismos en el interior de nuestro cuerpo y sabéis que funcionamos bien, si nuestros microorganismos funcionan bien, eso lo sabéis, ¿no? Lo de comer yogures, lo de alimentarse con fibra y todas esas cuestiones. Los microorganismos son brutales en nuestra existencia. Entonces, ¿qué va a pasar si los mares que tienen estas características pues acaban siendo, eh, pues digamos, con un ecosistema totalmente distinto a lo que ellos están acostumbrados? Pues será la, la revolución? Eh, bueno, esto, como veis ahí, las especies más peligrosas hay en el océano entonces estamos quedando en que son plásticos, plásticos, plásticos, ¿vale? ¿Gusta, no? Lo, lo, lo malo es que es auténtico, es real. Seguimos en observación. ¿Y esto qué tal? ¿A alguien le gusta ese plan? No, ¿no? Cierto. Entonces, ¿por qué debería la vida marina vivir así? No es justo, no No es justo, ya, ya no hablamos ni siquiera de que no sea coherente con la vida misma, es que no es justo, igual que no es eh, maltratar animales y nosotros mismos pues no sabernos cuidar correctamente. Esto lo estamos haciendo a la vida marina, de manera que bueno, eh, tenemos de nuevo la cadena trófica y son estudios, aquí se muestran, No lo veis, yo os lo cuento, ¿Veis? Análisis 2015-2014, ¿vale? 2011 Estudios científicos que se han dedicado a coger especies marinas de distinto tipo y analizarles qué tienen dentro Y tenemos distintos tamaños de plástico Son los microplásticos, nanoplásticos y ahí en medio una gama ¿Sabéis cuáles son los microplásticos? Eh, a ver, 5 eh, milímetros es el microplástico más grande que se puede llegar a considerar. Eso es una hormiguita, tamaño de una hormiga. Desde ahí al nanoplástico, para deciros ahora el nanoplástico sería esa hormiguita ahora la convertimos en una jirafa. Pues otra hormiguita en el cuello de esa jirafa, ese es el nanoplástico en, o sea, con respecto al microplástico. Ese tamaño de nanoplástico, eso lo atraviesa todo. Y como he dicho antes, no es que lo atraviese y vale, ahí se queda, ¿no? El problema es esa contaminación que lleva el plástico adherida. Nuestra, pues como no hacemos nada media, lo hacemos todo perfecto, pues además de contaminar con plástico, contaminamos con muchas más cosas. Todo eso es lo que van esos microplásticos. ¿Veis? De manera que, eh, conforme a la, lo que es la vida cotidiana, pues tenemos estos plásticos, pues se desechan, se mal usan, se tiran se descompone por la acción de la, del sol, de la temperatura, de la radiación, se contaminan, veis ahí, Esto serían otros contaminantes, las estrellitas esas, otros productos. Se fijan en el plástico, porque ahí están seguros, pasan a la cadena trófica y lo comemos. Entonces, aquí veis, se han hecho estudios en los intestinos y en pulmones de animales superiores no solamente pececitos y mejillones y cosas así ¿Veis? Esto es, esta es la escala coge con vale la hormiga y luego la hormiga, la hormiga respecto a la jirafa toda esta es la gama de los microplásticos desde los 5 milímetros y aquí veis como disminuyendo ya un poquito del tamaño ese de una hormiguita ya eh, eh, un poquito menos no tiene absorción en, en los tejidos pero luego ya viene a poder ser absorbido a nivel del, del sistema linfático ¿lo suena? el sistema circulatorio vale, la sangre y por otro lado la linfa bueno pues ya es absorbido los ganglios linfáticos un poquito más chico ya entra a, a distintas... esto ya no lo veo ni yo eh, y luego ya más pequeñito entra en órganos y de ahí ya pues acceso a eh, flujo sanguíneo incluido el cerebro ¿Os imagináis con un poquito de plástico en el cerebro? Con lo que ya tenemos en el cerebro, más o menos, unos sí, unos no, ¿vale? Entonces, esto es lo que se tiene estudiado. Esto se sigue sabiendo que es cierto. Hay una protección, esto es un pulmón, el tejido epitelial del pulmón, y cómo la mucosa protege de que ese plastiquito pueda penetrar. Pero, hemos dicho que el plástico son moléculas químicas y tienen determinadas características químicas. Resulta que según sean más o menos hidrófobas, o sea, repelan el, el agua, pueden llegar a atravesar y una vez que atraviesan, pues se quedan ahí, te causan una inflamación en ese tejido porque tienes algo extraño. Entonces, eh, una inflamación pequeña, aunque sea en el pulmón, eso no es nada bueno. Pero incluso, veis, estos ya son plásticos más pequeñitos, este sí tranquilamente puede llegar a pasar y a, eh, alcanzar el sistema circulatorio. Esto sería en, en los intestinos, tenemos uno, una, eh, o sea, un, un sistema epitelial en donde para absorber la mayor cantidad de nutrientes, ¿no? pues tienen esta forma. y de igual manera, se ha visto cómo pueden llegar, según con, eh, composición química con surfactantes, ¿vale? compuestos que tienen azúcar en su composición y tal, pues pueden llegar a atravesar fácilmente. Y una vez que has atravesado, pues igual que un nutriente, igual que una proteína, igual que un azúcar que consumes. Una vez que ha atravesado, va a la sangre y ahora pues migra a algún órgano y donde se coloque, ahí se quedó. Hay estudios hechos sobre eh, plásticos que se... Plástico, él es el plástico que está protestando Hay estudios sobre eh, plásticos que duran 14 días en nuestro organismo y a los 14 días lo hemos echado. Y hay otros pues que directamente no salen. Están los estudios ahí observando a ver para cuándo salen y no salen. No se eliminan, se quedan. Y como ya he dicho, además el problema es la contaminación que tenga ese plástico. ¿Veis? Y esto ya es lo ultimito, ¿vale? Casi. Eh, de manera que estos son ya, en este método científico, decimos, vale, están estas observaciones sobre lo que ya hay en la naturaleza, vamos a estudiar eh, experiencias que provoquen una reacción fuerte en determinados organismos y a ver cómo reaccionan, para simular lo que nos puede llegar a pasar dentro de unos años, cuando estemos tragando plástico por un mapa. Estos veis son eh, el número de ensayos, porcentaje de ensayos hechos a distintos tipos de animales esos son eh, campos, o sea, campos son a, en, en su ambiente natural, en su ambiente real y otros hechos en laboratorio. Estos son a lo bestia. ¿no? Esto es que coman plástico y ven cómo evoluciona esa, ese ser vivo. Eso, os lo explico, aquí tenéis en los peces, crustáceos, las langostas, los cangrejitos, estos que nos comemos, los moluscos, los mejillones, las almejitas, estos son gusanos marinos y ya otros dos más pequeñitos bueno, se estudian distintos plásticos os estoy diciendo que está provocado ese, ese estudio ¿no? el eh, consumo, un número elevado de plásticos los tenéis ahí aquí tenéis indicado estos tipos, veis el polietileno que está allí, el polipropileno, polistileno, PVC y fijaros la cantidad de cosas os lo leo, y no podéis fijaros porque no lo veis. mortalidad Reproducción a nivel neurotóxico, eh, los enzimas que se biotransforman, genotoxicidad, o sea, toxicidad a nivel genética, efectos físicos en el animal, se sabe que pierden el apetito, pierden movilidad y van degradándose solos, poco a poco. Eh, efectos en el comportamiento, estrés oxidativo, radicales libres y cosas que ya sabemos, ¿no? Por, nuestros propios cánceres que están originados por esto fitotoxicidad y luego ya pues, distintos parámetros encontrados en el sistema linfático y en la sangre entonces ya lo veis afecta a todo vale pues ahora se hace este mismo estudio de recopilación de datos pero con plásticos que tienen fijados determinados contaminantes Vuelva a salir otra historia Nada bueno, porque los parámetros vuelven a ser lo mismo, los parámetros afectados, incluyéndose ahora el de acumulación de ese contaminante. Acumularse es... no sé qué va a pasar. Eso es acumularse. Bioacumulación que se llama... Y el cuerpo, según los cuerpos de cada uno, según esa naturaleza que tengamos, unos más resistentes, otros menos, o si te coge débil porque tienes enfermedades, pues podrás eliminarlo o se te queda y te provoca una alteración metabólica. Nuestra química propia se, se va al traste. Todos estos estudios, como he dicho, hay también hechos. Eh, lo más próximo a nosotros son perros, ¿vale? ratas, perros y cerdos, que son muy parecidos a nuestro organismo, a nuestra metabolismo. Entonces, eh, eh, es real, es, es donde acabamos, vale, pues ya se acabó esta parte del método científico, entonces, a esto le unimos finalmente una teoría, ¿no?, o sea, una teoría de decir, vale, ¿cómo vamos a actuar?, que ya Vicky, pues, es la que va a venir, eh, yo, la parte que me afecta es la industria alimentaria, efectivamente, por parte de la industria alimentaria hay mucha responsabilidad, porque tenéis que comprar comida, y se supone que somos consumidores responsables, sabemos que no tenemos que comprar comidas ricas en grasas, ricas en azúcares, en fin, todas esas cosas que vosotros estáis mucho mejor educados de lo que estuvimos nosotros cuando estábamos en el colegio. Entonces, la industria se va preocupando. Esto, por ejemplo, que era de, de rocky y efectivamente le cuenta al consumidor que tiene residuos cero, no tira absolutamente nada. vale O aquí este otro que es de, de una empresa láctea asturiana y directamente habla de que hay que promover el consumo informado y que el usuario consuma tal y como piensa ¿cómo pensáis vosotros? no pienso bueno, ya os tocará cuando lleguéis a pensar, ¿cómo pensaréis? o ¿cómo os gustaría pensar? todo es cuestión ¿cómo te gustaría vivir? mira, dice los si los ciudadanos trasladan sus valores y creencias a sus actos de consumo, podrán cambiar el mundo de acuerdo con sus pautas y valores. Porque cuando consumes, votas, hablaba él. O sea, si eres un consumidor responsable y compras con envases de plástico, tú ese envase de plástico has comprado una comida sana, también, tú ese envase de plástico lo recoges y lo reutilizas tú o lo tiras en un sitio adecuado para que se recicle. Eso es el eh, propósito. Pues, ¿Vale? y es a donde hay que ir actuando en cada cosa a la hora de comprar un mueble, a la hora de acostarte en la cama a la hora de beber agua eh, eh, eso no lo he llegado a mencionar, tengo tantos datos en la cabeza porque ha sido un estudio genial pero también había en el primer cuadrante agua en agua del grifo no solamente en agua embotellada que es lo que ha salido en la noticia también sale plásticos, microplásticos en el agua del grifo entonces no es decir, bueno, yo no compro de esta agua, yo, yo lo bebo tal cual y, y ya no tengo ese problema, ahí está. ¿Vale? Así que bueno, yo ya aquí lo dejo para que Vicky os siga dando la lata con esta parte. Gracias. Eh, sí, Muchísimas gracias, ¿sí? Montalle. La verdad es que nos ha, nos ha dado muchísima información y se encaraba de que Bueno, eh, este encuentro tenía dos objetivos. Uno, si una que tuviese tuviésemos información sobre lo que está pasando con el plástico y ese ha sido el objetivo de un que lo Hace dos años. El mundo científico, que vimos el clima estaba cambiando en la tierra. Porque la causa era el hombre. Lo estábamos como bueno, Dentro de unos años eh, será ya una realidad el efecto del plástico sobre el ser humano. Y o entonces, sea, tenemos que pensarlo, que no hemos actuado a tiempo para revertir Bueno, ahora va a participar eh, en este encuentro. Ahora tenemos la siguiente, la siguiente vertiente. Y esto lo vamos hacer nosotros. Porque lo que tenéis que tener en claro que el mundo que dejemos a los que vengan detrás va a depender de lo que hagamos dos. Esa es la responsabilidad que tenemos hacia generaciones futuras Entonces, eh, son pequeños gestos, un grano unido a otro grano, hace una montaña. Y la idea es que con pequeños comportamientos que componemos en nuestras rutinas diarias, pues hacer un gran favor al medio ambiente, a todos nosotros y a los que vengan detrás. Entonces, le voy a dar la palabra a Victoria Lete Díaz, que es educadora ambiental, de la, Consejería, de, de la Diputación de, de Sevilla, ella es ingeniera agrícola y se ha dedicado a temas ambientales y es responsable, si no me equivoco, del programa de ¿Vale? la La idea es que lo más ecologista es no consumir, pero evidentemente tenemos que consumir. El consumo que hagamos que sea responsable y el final del consumo, es decir, el residuo, también sea responsable. Puedo ¿Puedo? Bueno, gracias. Buenas tardes, yo voy a seguir, como dice Montaña, dando la lata sobre el plástico. Por cierto, muchísimas gracias Montaña por tu presentación, porque me ha encantado, súper interesante y también bastante preocupante, por lo menos a mí me ha dejado preocupada. Y me ha facilitado muchísimo el porqué de nuestra campaña, porque se llama Frenar la contaminación por plástico, creo que no hace falta ya ni explicarlo, ¿no? Después de todos los datos que nos ha dado Montaña. Efectivamente esta campaña empieza el año pasado en el Día Mundial de Medio Ambiente, que hoy de alguna manera lo celebramos también porque ya sabéis que es el 5 de junio, la próxima semana, por el lema que lanza la ONU de un planeta sin plástico y nos sumamos con el esfuerzo de la Diputación de Sevilla a todas las instituciones internacionales para intentar frenar esto de que el problema del plástico. ¿Cuál es el problema del plástico? Ya no ha introducido montaña, pero hacia grandes rasgos, que pasa? ¿Que generamos demasiado plástico? ¿La cultura de tirar no la abandonamos? ¿El planeta no digiere tanto? ¿O es que no vemos la contaminación por esto de que son tan microplásticos, tan trocitos pequeños, que no sabemos que no vemos en los alimentos que nos estamos contaminando? Sobre el tema de la, de la evolución del plástico, de la producción, fijaros que. En el 1950, que comienza a industrializarse el plástico, solamente se producía 1,7 millones de toneladas de plástico al año. Y actualmente estamos ya por 335 340 millones de toneladas, es decir, el 200% hemos aumentado la producción de plástico. Si continuamos con esta misma evolución de producción, se supone que en el 2050, como vosotros tendréis más o menos mi edad, pues eh, serán más de 1.200 millones de toneladas de plástico que produciremos y que generaremos al medio ambiente. Hay que saber que, por ejemplo en España, pero en general es así, la mayoría de este plástico que generamos, al final se condensa, la mitad al medio se condensa en envases y embalajes, un poco lo que tenemos ahí en la mesa y concretamente de esos envases y embalajes algo que nosotros manejamos todos los días que es este grupo de plástico de un solo uso fijaros en este dato un informe sacado de Greenpeace hace ya tiempo que decía que cada minuto se compra un millón de botellas de plástico o sea el tiempo que vamos a estar aquí una hora, 60 minutos, 60 millones de botellas de plástico de nuevo lanzadas al, al medio, ¿no? al planeta ¿esto qué es? Pues esto es algo muy habitual ¿no? en nuestras sociedades, en nuestras fiestas y, y quedadas en el parque o, o encuentros. ¿no? Esto es la cultura de usar y tirar. Efectivamente, en el 1950, cuando empieza la industrialización del plástico, esto no lo veíamos, muchísimo menos en el siglo XIX. Esto es una pintura de una romería, por ejemplo, del siglo XIX. ¿Qué diferencia vemos entre el suelo de esta pintura, de esta romería o de esta fiesta en el campo y de esta. ¿Alguien que me diga algo? Vale, sí, suciedad, ¿no? Por decirlo de una manera un poquito más fina, ¿no? Suciedad, efectivamente un montón de productos plásticos que efectivamente, perdón, no existían en esta, en esta época. Pero quizás tengamos que hacer una mirada atrás para, reflex para reflexionar si la cultura de salir y tirar es necesaria. O sea, ¿cómo, vivía, ¿cómo vivíamos hace nada, hace 70 años? ¿Realmente es necesario llegar a esto? Bueno, ahí lo dejo. Esto, esta cultura de usar en tirar esto es lo que implica los vertederos pues, llenos de plástico. Nosotros aquí en Sevilla, por ejemplo, de todos los envases eh, ligeros que entran en lo que son las plantas de selección de residuos de la provincia, fijaros que 8.000, unas 8.000 toneladas al año son de plástico. Unas 1.500 son de metal y unas 1.100 y algo es de papel. Fijaros la proporción. Hemos cambiado brutalmente los productos de otros materiales ¿no? que estamos acostumbrados a usar por el plástico. ¿Qué pasa? Vale, que bueno, pues que se recicle ¿no? el plástico y ya está. Entonces tenemos la solución. Pero realmente no es una única solución. Fijaros el dato. Del tratamiento de residuos plásticos a nivel de España. ¿vale? Eh, en la gestión de residuos, lo que se prioriza primero es el reciclaje, porque realmente eso es lo que nos evita el residuo en el medio, lo que nos reduce el residuo en el medio. Volvemos otra vez a utilizar la materia prima, con lo cual sigue, sigue en el ciclo de vida. Pero actualmente se recicla el 37% de los residuos plásticos que generamos por consumo. Segundo, si ese residuo no se puede reciclar, no es aprovechable, por ejemplo, pues se puede recuperar energéticamente. Sirve como combustible para otras industrias, por ejemplo, para la cementera, ¿no? que necesita mucha energía. Esa sería la segunda opción digamos ideal para quitarnos el residuo del plástico de medio. Pero si tampoco sirve para la recuperación energética o la planta no tiene esa posibilidad, pues termina en vertedero, ocupando espacio, ocupando tierra, ocupando planeta. Pero fijaros en el dato, es que actualmente, esto es del 2016, hace un par de años, pero más o menos seguimos por ahí. Que el 46% de los residuos plásticos van a vertederos actualmente. Con lo cual toda esa basura que veíamos antes en el parque no podemos esperar que pase de nuevo ser materia prima y se reciclara mucha de ella va a terminar ocupando espacio en nuestro planeta algunas consideraciones sobre el reciclaje que por qué no todo se recicla bueno pues porque el plástico se va degradando el reciclado y tiene como 5 o 7 vidas de ciclo de, de reciclado ya sabéis que el vidrio es casi limitado el metal también en el reciclaje pero el plástico no cuando llega a la planta de selección, de plástico, primero se clasifican por finos, por gruesos, por tamaño, después por tipos de plástico, ahí tenemos los códigos, y también después cuando ya y el plástico mezcla es polietileno y polipropileno, y después cuando ya los paquetes se lo mandan a la recicladora. La recicladora vuelve a separarlos por tipo de plástico y por colores. Los... Se destruye, lo funde, se hace grasa y vuelve a servir, a servir para fabricar de nuevo materiales de PET o de polipropileno, etc. ¿Qué pasa? Un poquito algunas consideraciones sobre, sobre los tipos de plástico. Esto lo podemos pasar a poco más rápido. Según el monómero ya hemos explicado que los hay sintéticos, los hay naturales son sintéticos, según su comportamiento con el calor, los hay termoplásticos que se funden con la temperatura y los que no, que son estables. Y según el grado de degradabilidad están los convencionales, que son todos esos que tenemos ahí. De los códigos 1 a 7, cuando veis un producto o un bote de plástico, podéis mirar en, el, en la base y veréis uno de esos triangulitos con un número y podéis identificar el tipo de plástico según ese código igual en las bolsas y demás ¿qué pasa? que sí, que es verdad que desde el 1 al 7 todos esos códigos van al contenedor amarillo y son reciclables que son estos que están aquí ¿vale? que es un poco lo que viene en la mesa pero aquí el, el 1 es polietileno terestalato el típico de las botellas de agua el 2 es polietileno de alta densidad hay bolsas, también hay botes como por ejemplo ese rosa de detergente, el PVC, ya no es por supuesto en la alimentación ni nada, sino más bien en cables, en los auriculares que llevamos, el polietileno de baja densidad, en bolsa, también el práctico duro, el polipropileno que es el 5, típico es de los papones, ¿no? y de todos los que son envases alimentarios, ¿no? como la, el envase de la mantequilla, también se usa para hacer cubiertos, el polietileno para yogures, para bandejas de este tipo que decimos corcho, bandeja de corcho de polietileno, polietileno cristal, que es el otro que está allí en el tupper, que es como parece que se va a, a romper, y otros. El 7 es otro. Cuando veamos un, un plástico, perdona, ¿te puedes pasar el 7? ¿Ese es el con la albahaca? Ese. Gracias. Aparentemente... Podría ser como el 1, ¿verdad? Aparentemente que nosotros no podemos distinguir realmente qué tipo de plástico es, es por la apariencia. Pues este, si lo vemos con una lupita, tiene el código 7. El código 7 es... No se sabe qué plástico es. O es una mezcla de plástico. ¿Vale? ¿A qué viene todo esto de, de los plásticos? Bueno, para saber que los más aprovechables en el reciclaje menos aprovechables. Entonces, vamos a evitar los que son menos aprovechables. Por lo menos para así ayudar al reciclado. Y lo menos aprovechable en este caso son los siete. El material, digamos, que deriva del reciclado de los siete pues es de bastante baja calidad cuando llega a la recicladora, Por lo cual a la recicladora no le compensa, no es aprovechable. Lo que más le compensa y de lo que más saca, digamos, partido es del 1, del 2, del 4, o sea, de los polietilenos y del polipropileno. Cuando veamos un plástico, y, y perdona porque es que me coges ahí y, y te voy a. Al final llegamos a un acuerdo como asistente. Eh, la, la bolsa que está debajo del NFC. Eh, en el 7, en el 7. Ahí. Ahí. Esa, perfecto. Muchas gracias. Oye, disculpa, porque me pasa también el eh, Mirad. Los plásticos osodegradables. ¿Qué tipo de plástico es este? Bueno, pues este es un plástico como los demás convencional, puede ser del 1 al 7, lo único que le han eh, añadido un aditivo, que es esta patente que viene en un icono con una gota de agua, con una D, un 2 y una W, y esta patente, este aditivo hace que este plástico se degrade en menos tiempo que lo que se degradaría si no le tienen echado el aditivo. Es decir, que pueden calcular de alguna manera, pues mira, que se degrade en dos años en vez de 40 o en menos tiempo. Esto por un, un tiempo que era como, bueno, mmm, parecía interesante, ¿no? Ecológicamente, porque pues se degrade antes ya está, pero realmente no lo es. Y realmente la propuesta del Parlamento Europeo es que en el 2021 este tipo de plásticos son degradables también desaparezca, ¿por qué? porque este aditivo que hace que se degrade antes la bolsa cuando esto normalmente que hacemos? pues lo meteríamos en plástico en el contenedor amarillo ¿no? porque creemos que el plástico dificulta lo que es digamos el aprovechamiento de la materia reciclada para eh, tubos, para envases duros, para lo que son otros um, productos aprovechables del plástico de larga duración entonces, esto en verdad no iría al contenedor amarillo. Los biodegradables, bueno, los biodegradables si sí los conocemos, ¿no? Son las típicas bolsas hechas de almidón de patata o de almidón de, de maíz. Evidentemente, como se pueden descomponer y biodegradar, pues no irían al contenedor amarillo. Irían al contenedor de compost, cuando lo tengamos regularizado, estandarizado, o lo que sea, en la provincia y en, y en el municipio para en condiciones de temperatura y humedad digamos, controladas en la compostadora se pueda realizar con poco abono orgánico eso tampoco iría en el contenedor amarillo y por último los plásticos hidrosolubles bueno pues también son biodegradables tampoco irían en el contenedor amarillo estos son los menos, quizás a lo mejor los envoltorios de las pastillas de lavavajilla, ¿no? Suena que se pueden disolver. Vale. En conclusión, el problema del plástico. Vale, entonces vamos a reflexionar sobre eso. Y si ese no es el panorama que queremos, si ese no es el panorama que queremos, vamos a reflexionar sobre el cambio que podemos ejercer sobre consumidores, ¿no? Como consumidores, perdón. Y lo primero, voy como de atrás, de, de menos a más. Voy de menos a más. Si ya tenemos el plástico y lo tenemos que tirar, esto ya parece como de bueno desde de, de, de primaria no lo están diciendo, ¿no? Pero es que todavía reciclamos solamente el 37%, o sea que, es que todavía tenemos que hacer más, colaborar más como ciudadanos y por supuesto separar en el contenedor amarillo para que pueda reciclarse. Y si ya tenemos plástico en casa, pues vamos a agudizar el ingenio y vamos a darle una segunda vida, una tercera vida, porque la idea es reducir el residuo plástico, minimizando la producción de nueva materia prima, al menos. Entonces, bueno, mira, aquí en Panamá construyeron un bote con el que dan paseos a los turistas por el lago que está detrás, bastante ingenioso o les sirve como recurso para hacer el aislante de las casas, las botellas de, de plástico vacía. Y aquí eh, que están los de Lies y Pali, eh, ellos saben bastante sobre esto porque hicieron una experiencia, bueno, mostraron una experiencia súper bonita en la Feria de la Agencia de hace tres años, si no recuerdo mal, y montaron una casa fabricada, ensamblada con botellas de, de plástico vacías. Y dentro todo el mobiliario de estantería, de sillones, todo reutilizado. O oh, vamos a pensar en el residuo plástico como una oportunidad, no como un residuo, sino como, como una oportunidad de, de negocio. En este caso es una empresa de Valencia. Un momentito, en este caso, una empresa de Valencia que recoge redes de pesca, o sea, solidariamente nos quita un montón de suciedad de, del mar. ¡Hala! Nos no lo quita y encima, redes de pesca, así, botellas de plástico, incluso residuos de los pozos de café, y con eso hace este tipo de ropa, saca fibra de poliéster para hacer ropa deportiva. Se, la, Salió el maestro de la cultura, que si que lo quiere... Y eh, volvemos a reutilizar a nivel de casa, pues hay muchas opciones, creatividad al poder, podemos ahorrar, podemos hacer ovillos de bolsas de plástico, esto es muy fácil, es como hacer los ovillos de trapillo, si metes en YouTube, como hacer ovillos y con esto, bueno, traemos una pequeñísima muestra de lo que es un cestito con una sola bolsa, vale, pues a lo mejor para poner las llaves, etcétera, es decir, que tenemos un millón de posibilidades para reutilizar. Incluso vosotros más jóvenes podéis ir pensando en vuestro próximo empleo con esto de la reutilización, porque aquí hay tres muestras de tres empresas y todas son de jóvenes que, bueno, se ganan la vida. Haciendo mochila, ellos pone el caucho de lo que son las cámaras de bici, los cinturones son de automóvil, de los de Waffens. En este caso son diferentes bolsas de plástico, para hacer complementos de bolsas en el otro, pues usan ese tipo de plástico como nuestra enara, que es una loneta, o sea, una loneta, perdón, bueno, sí, una loneta de plástico con la que se puede hacer virguería. El mensaje es muy simple, Vamos a intentar, que está en nuestras manos como consumidores, rechazar este plástico de un solo uso que sabemos que es más de la mitad de lo que llega o lo que se, se desecha al medio. Las botellas, las bolsas, las fajitas, los cubiertos y los embalajes de la fruta y la verdura Vamos a encontrar alternativas reutilizables, porque las hay, hay alternativas reutilizables. Por ejemplo, para la compra, las bolsas de tela y yo traigo aquí como un kit, de algunas ideas ¿no? de, de, de bolsas y de cositas que podemos usar. Efectivamente, si vamos con la bolsa de la compra, a, de tela, a la compra, pero después vamos a la fruta y la verdura y nos encontramos un rollo de film de plástico que ese sí está permitido entregarlo gratuitamente porque es de unos 15 micras y para los tres plátanos, los cuatro tomates y así, así, así, un montón de bolsas. Bueno, pues podemos llevar bolsas pequeñas para meter las frutas y la verdura. Esto lo compráis o hace en una sábana vieja, que tampoco están... O, por ejemplo, para las verduras que se aire pues están este tipo de revestillas y una y otra vez, cuando tú te llevas tu bolsa para la compra, pues te llevas esta dentro y ya puedes ir echando legumbres, verduras, frutas en las diferentes bolsas. Si tenemos un comercio a granel cerca, pues mejor aún, porque igual nos podemos llevar hasta nuestro bote de cristal donde rellenamos las legumbres y demás volvemos a casa y no hemos consumido nada de plástico. Por ejemplo, para lo que son eh, lo, los envoltores de las comidas, las fiestas de las clases, ¿no? Cuando hacéis una fiesta en el instituto o en la clase del instituto, a que alguien siempre se encarga de comprar los platos y los cubiertos de plástico. ¿Sí o no? ¿No? ¿En nuestro instituto no? Porque en el colegio de mi historia, y en todos los que voy, sí. Alguien se encarga de mantener los platos y los cubiertos de plástico. O si no, nosotras mismas. ¿No? ¿Cómo a celebrar un cumpleaños? Y, tal? y esto de fregar tanto... No. Vamos a coger y vamos a ponerlo todo de plástico. Y después salen bolsones así de plástico cuando termina el cumpleaños. Bueno, pues vamos a intentar reducir eso. Es bastante sencillo. ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, vosotros, los del instituto, idea, Para que cuando diga el profe la profe, Alguien se encarga de cubiertos y platos de plástico que alguien de aquí diga, no, vamos a obviarlo. ¿Es posible? ¿El qué es? ¿Ideas? Recibo cero, vamos a ver, ¿cómo lo puedes hacer? Es muy simple, ¿eh? es tan simple, tan simple, tan simple que a veces no lo ven. Eso es, perfecto. Se puede llevar cada uno su cubierta. Cada uno se puede llevar, que es bastante sencillo realmente. Y esto ahorra muchas, muchas bolsas y kilos de plata. Cada uno se lleva una bolsita con su cubierto y ya es... a ver, la de jazz. La Existen las pañitas de acerinosidad ¿eh? Lo digo por si Por si es hay interesado de beber en paquita. Después si queréis la veis, la voy a dejar por aquí, ¿vale? Con su limpiador, que va de eso, el limpiador de la pajita de acerinosidad cada uno se lleva su vaso reutilizable, que puede ser de de y edades, pero también puede ser del plástico duro que tenemos de hace mil años, de cuando fuimos a la gente extensiva o de cuando éramos niños. ¿Quién sabe? ¿no? Y lo mismo con los platos. Yo aquí parece que estoy haciendo un 20, no, o vendiendo algo, no sé, pero... Lo mismo con los platos. no Este es, además, un pues, tate para la comida y vienen dos platos. Y por supuesto, para lo que es la bebida, ¿qué lleva esta colegio? Una botella de agua, pero de plástico reutilizable. Reutilizable, pues genial. El reutilizable, genial. Pero yo he visto aquí desde ayer a hoy, en la universidad, muchísimos estudiantes que no están aquí, curiosamente, y todos con su botella de plástico. De usar Pues bueno, llevamos para el agua, para el café cuando nos vamos por ahí una tarde a, a echarle el paseo, la botella reutilizable. O sea, alternativas tenemos. Aquí tengo más de otro tipo de propagos eh, que no son de plástico, cepillos de dientes que no son de plástico, ahora nos ahorramos de botes de higiene, de champú y de jabón con jabón sólidos. o sea, alternativas hay muchas. ¿Es incómodo? ¿Estas ¿Son incómodas estas alternativas? Es decimos. decir, por aquí, ¿os resultan incómodas? Puede que resulte incómoda al principio, pero la pregunta es: ¿no merece la pena asumir un grado de incomodidad hasta que nos adaptamos de nuevo a estos hábitos y ahorrarnos toda la contaminación plástica que hemos visto y nos ha contado montaña? No merece un poco el esfuerzo, porque si queremos calidad que de vida y queremos realmente respirar algo de aire sano, beber algo de agua sana o saludable y comer medianamente saludable, un mínimo de intensidad tenemos que asumir, ¿no? Entonces, bueno, por último, pregunto si ¿sí os sumáis a esto, ¿Quién se suma? A ver, quiero manos levantadas que sume que al menos desde hoy alguna vez hay alternativa. ¿Sí? ¿Sí? Pues genial, ¿no? Me parece Bueno, sí, pues. Yo ¿no? pi, yo pi. Yo la veo, yo la veo, yo la veo. Bueno, pues a todos los que se sumen, vamos a dar un ejemplo. Sí, claro. Me apuntan, me apuntan muy bien, que a los que se sumen y lo pongan como compromiso allí, en el papel continuo que está en el mural. Cuando pongáis nuestro compromiso allí para frenar la contaminación por plástico, os daremos la botella para que se hoy mismo realmente hay